Y lo rompemos Porque si el programa se va a hacer como tú, No estaba no si en el guión una, una pausa La pausa no iba esa hora ahora Iba a esa no la iba la iba ahí, no eso, Y se supone que tú dices que para Ustedes no me pueden permitir que la dama Intervenga no, y haga su su Adelante Carolina, como dice en el guión Francis, ¿es cierto que tú querías boicotear Mi exposición? Jamás, porque no pudo defender Al contrario, yo debí de salir Porque tengo compromiso y al tratarse de que era tu turno, regresar regrese. Gracias. Y yo traté de alentarte a que no te fuera. Carolina, que va a No, pero no lo entendí. En el momento de mi composición. Se acabó el café. De tu descomposición. No, de mi descomposición. Adelante, Carolina. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar a Carolina y yo te preparo un café. Nos están saboteando. En ese sentido, que tratábamos, que hablábamos de figuras políticas y de esos aportes que se suponen que deben de hacer desde las instituciones que manejan y de lo que se supone para lo que fueron puestos. Nosotros lo que podríamos concluir acá y decir que la mayoría de funcionarios, por no decir todos, porque hay excepciones y hay gente seria, la debe de haber, deben de existir, eh, no podemos englobarlos a todos en ese renglón, pero la mayoría de personas, y podríamos citar, lo que han buscado es llegar a la dirección de las instituciones y de la gobernabilidad para beneficiarse de lo mismo. Ese interés ese Esa empatía de querer, supuestamente, hacer esos aportes a través de la gobernabilidad. No hay mucho desierto ahí. Y lo vemos, ustedes podrán recordar, en dos años atrás o tres, cuando estaba, y de hecho eh, uno de los puntos de la ley de partido lo que aboga es esto, evitar el ir de acá para allá, o el transfugismo como se le conoce, cuando hubo un momento eh, del PRD, cuando se desarticuló este partido político, esto parecía, no sé cuál sería el término, Sócrates, que podríamos llamarle a esto, cuando veíamos a estos funcionarios, a estos políticos de allá para acá, y todos los días teníamos que un grupo se iba para un partido, Trump que un Green. grupo... Eh, sí. Pero en ese momento, eh, recuerdo bien que nosotros amanecíamos todos los días con las noticias de que un grupo se quedó en este partido, que un grupo se fue para el otro, y tú decías, pero ¿por qué se van? ¿Por qué? Por beneficio. Por beneficio. Por necesidades. Entonces ahí se cae todo este discurso de esa gente que quiere estar ahí. Tuviste el, <risa> reencuentro, del, el reencuentro del PRD, sobre todo de, la dirigen, de algunos dirigentes de aquí, de San Francisco, no, hoy día. no lo vi. Oh, pero, eh, el PRD Jorge, ay, que subió alto, Correcto, ellos, ellos se reencontraron ¿Por qué será que se fueron hoy están en mejores puestos? Desde el ¿En, poder? El PRD. en el PRD A través del Ministerio de Relaciones Oye Carolina, de lo que se trata Básicamente es de esto Tú puedes hacer Un ejercicio de reproche Cuando una persona cambia Uh, de un partido político En principio se podría hacer Filosóficamente no uh -huh. pero, pero políticamente tú podrías hacer un reproche Cuando una gente abandona un partido Que sigue una ideología de Determinada Para seguir otro pero cuando no hay ideología, Ahí sería, mm, cuando no hay ideología, cualquiera se puede ir para donde sea, porque no hay gratitud a nada y tú no has atado a nada, solamente has atado a un beneficio. Y si te has atado a un beneficio, si, tú vas para donde más te convenga. Si Eso es como si fuera salir de un empleo para irte a otro. Si fuera en ese sentido, fuera eh, sí, reconocible, sí, fuera reconocible, normal. porque tú dices, no estoy de acuerdo con los lineamientos que se está dando en este partido. Y es lo mismo que vemos ahora en el PLD. O sea, nadie te habla de una ideología propia, del por qué se están yendo, de por qué el PRM, el PRD en ese momento se desarticuló. O sea, lo que queremos o podemos ver acá es que esto quedó en el pasado, el tema de tener una creación, una convicción o una creencia sobre un manejo de la cosa pública, de lo que se debe de hacer. No, lo que prima es el interés propio, el interés de ese grupo, de ese sector no, que estás oye, dirigiendo. Oye, no solamente, no solo, no fue que quedó en el pasado, lo que hubo no fue un existió. cambio de paradigma. Okay de buscar el interés colectivo como primera herramienta y pensar en una ideología como forma de dirigir un país, buscamos el interés del dinero como primera herramienta y el enriquecimiento de la gente que está a nuestro alrededor para garantizar el ejercicio del poder. ¿Tú sabes es que, que, que esto ahora. es lo que Lionel creo que ha estado... Eh, no, no lo ha llevado a toda su dimensión, pero es lo que ha estado buscando en estos días, de querer querer volver a representar. A explotar o a, eso. Eh, sí, o a entender, sí, a explotar eso, eh, o hacerle entender a la gente que esa ideología o esos pensamientos bochistas, los, él los representa sí. y está buscando ganar gente a través de este manejo. Así es. Me parece que no es así, a menos que de un momento a otro le haya nacido o le haya vuelto porque nunca lo ha aplicado en, en sus gestiones de gobierno o, o a través del ejercicio de la política eh, cuando no lo fue, cuando estaba fuera del, del, del poder de ser presidente. Entonces, ante todo esto, me parece en ese caso de Leonel Fernández que no es tan cierto, a menos que de repente pues, le hayan nacido estos sentimientos bochistas o que le hayan renacido. Nosotros estamos claros que la política en República Dominicana no se basa o no tiene mucho que ver con esos principios no. eh, ideológicos y esto es lo que ha logrado tener, lo que tenemos hoy, partidos... Aquí todo se vale. Sí, todo se vale, partido. Aquí no hay reglas, pareciera. Que esos acuerdos... Pero fíjate una cosa, lo que vivimos ahora mismo, las reglas están dadas por ley y por constitución, y ya lo que se quiere, es eso así, eso no va para ningún lado, aquí y, es y es todo que... el mundo sabe que hubo irregularidad, todo el mundo está consciente de que, de que hay eh, ah, diferencias, y, no y eso no tiene valor para... Y eso es lo que va a pasar, más, o sea, eso se va a quedar todo el así. que haga alusión a eso, estamos fuera de sí, para y Mira mira cómo es que están lo, lo, lo, lo los youtubers, los ah, YouTube. lo, lo, lo influencers de, de las redes sociales. No, no, no. O sea, tenemos una sociedad que ha caído Ay, eh, en cosa, un eh. punto donde no hay ningún nivel de reflexión, de nada, de nada. Y por eso es que es mi crítica, es mi Bien, crítica a estos muchachos, a estos jóvenes, a estos que buscan a través de esas plataformas digitales que pueden llegar a otros jóvenes que tampoco tienen mucho en la cabeza... Eh, poder llegar y lograr, como lo mismo el caso de este muchacho del boli, del otro a los foques del mayor clásico que fue con a, a las primarias con los nombres de el nombre gente. De todito. Sí. Porque sí. Que yo una mujer de este no, tiempo, pero con no sé. una cabeza bien No, puesta. no, o sea, lo, lo sé porque se supone que debo de saberlo, no porque sienta alguna empatía. Es cultura general. O, exacto, o deba no, de... No sé. Yo no conozco mucho de ellos, no. <risa> <risa> pero ¿y por qué? ¿Por qué tú no puedes sentir empatía por esos muchachos? ¿Por qué ellos están haciendo un trabajo no, de acuerdo que... a qué trabajo están haciendo. Un incidente a Carolina? ¿Qué sí, trabajo Carolina, está haciendo sí, el Carolina, mayor sí, Carolina, clásico? Sí, ¿Qué trabajo hace a los foques? ¿Qué trabajos sociales ha hecho el boli? ¿Qué trabajos están haciendo? No están haciendo nada y antes esto tenemos multitudes de jóvenes el boli que les ellos mal. representan un sector de la sociedad y hay que entenderlo. Así. Oye, pero el hecho de que represente un eso, sector una, de la una, sociedad. Un boli. Ah, pero que eh, Él es seguidor, ¿verdad? no, va a ser no se, pero eso eh, no le quita que, tenga, mira, que, no ten, que tenga, tenga que Pero eso no que tenga el apoyo de un sector importante de la sociedad. Carolina está hablando, Carolina está hablando de personas con conciencia social no la ausencia es, de contenido. Cuando tú hablas de representación de la sociedad, tú dices yo represento a la sociedad porque yo represento unos valores determinados que, en los cuales yo, uh, la persona encarnan esa forma de actuar en mí. Eso no mm. es un compromiso social. Un compromiso social tiene más que ver con una visión de cambio de la sociedad en procura de un bienestar. Pero yo puede Entonces, ser que... que puede se ser cambien. que lo hagan por que que puedan ser que sea, es, es que yo entiendo que hay un background. Yo entiendo que... ¿Cómo fue o sea, ¿no? ¿Cómo? Fina, Carolina. O sea, yo entiendo que, que hay un, un récord, que hay un perfil que tú debes de tener y es lo que hablaba, no sé si fue Sócrates que trajo ese tema o, o no se, días. Buenos días. ¡Buenos días! Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. aquí Saludo para Claudio días. en Estados Unidos que acaba <risa> de comunicarse con nosotros <risa> y me había llamado anteriormente. Claudio, ¿cómo está? Claudio, hola. Claudio Cornelio gracias a Dios, gracias a todos. No, yo voy a la días. la muchacha. Ese tipo de personas no, no hacen ningún aporte aquí a, que tiene que ver con la sociedad. ¿Qué es el reggaetón? ¿Qué es música? ¿Qué promueve los foques? DJ toco? Esa gente no hace nada. Esa gente lo que en su mundo y lo que hacen dar un mal ejemplo aquí a, a todo el que lo escucha. Sí. O sea, ante, cuánto? Gracias, gracias Claudio, claro. por tu bueno. llamada. Ante todo esto, y, y no es un ataque directamente a ellos, porque es que son propio del sistema que tenemos. O sea, eso es la tendencia, eso es lo que se está dando en nuestro país. Y de alguna manera, aunque los políticos y funcionarios actuales no son reggaetoneros, no son eh, eh, famosos o influencers, pero de alguna forma caen en lo mismo, en el sentido de que sí, cier ciertamente tienen un ejercicio eh, largo de vida política, pero al final, tenemos otra llamadita, al final eh, caen en el mismo punto. Eh, Buenos días. A lo buena llamada. Buenos días. Adelante. Adelante. Y baja, y Vincho Castillo hiciste esa pulilla que este país. No, ya ese no es el tema. Gracias a la persona por llamar. Gracias. Ya no les Mira, andando, en el único, sí. Mira, yo le voy a decir algo. En el único programa que se ha respetado y estando en presencia mía a Vincho Castillo, pero Vincho siempre nos ha dicho que no, que no vayamos detrás de contestarle porque o están del lado del sector del narcotráfico Oh. O de los intereses políticos más oscuros. <risa> no, no, bro. Suelta a Vincho, no, no, ejemplo, no, pero pero no, no, pero no, no, pero. No, <risa> pero eh, Y es bueno aclarar, no es a, no es a Vincho la persona. Estamos pero hablando no. a Vincho el político. Pero ¿verdad? La figura mira, los aportes lo, aporte, persona, lo hace. Si yo sé que viste, Vincho si tú, es si un si tú, gran profesional. Si tú ves pero... la respuesta, tú te puedes dar cuenta la forma de pensamiento. No. No, tú, a, mí me da, a mí me da pena con la pobre Carolina. Me da pena con la pobre Carolina que no la dejan hablar. Miren, miren, cuando oigo a Francis me recuerda un, un dato, guardando la distancia y el tiempo y, el, y los personajes. Cuando Yuri Gagarín, el primer cosmonauta en la Luna, cosmonauta yeah, ruso, fue, fue a Cuba, quien lo recibió, por supuesto, era, fue Fidel Castro. Y cuando él llegó al aeropuerto, José Martí le dijo al... Al, al cosmonauta, y ahora, comandante, vaya y déle dos vueltas al cosmos en lo que yo hago en mi discurso. Cada vez que Francis dice ah, vamos a sí. entrar en materia, yo me asusto. Sí, ahora <risa> que vamos ahora a no, a no, que no. se va a hablar no, aquí. No, y hay manera de que tú lo dejes concluir. Sí, Atención, no, están sí, insistentes. Sí, de, el de en, Carolina. Carolina. en la reunión que sosteníamos, el recuerdo en la reunión que sosteníamos cuando Francis, de decía, van, no cuando Francis decía no, pero permítame terminar nosotros nos quedamos que vamos a tener, que, no, vamos a tener esto, que cenar a las 11 de la noche <risa> <hoy>. <risa> no, ante todo esto creo que es muy serio esta situación que nosotros estamos eh, viviendo como sociedad eh, estos valores ideológicos desde el punto de, la vi de vista político a veces una pregunta te, te puedo interrumpir eh, un claro. minuto contigo claro por, por, por la cercanía que nosotros tenemos haciendo programas oye una cosa carolina ¿Cómo así? sobre lo que yo he reflexionado piensa lo que tú quieras <risa> <risa> eh, me gustó ese eh, discurso ¿Cómo así no en no ese sentido que nosotros a veces como comunicadores como posible uh, Uh, intelectuales o, o, o estudioso de la sociedad no tenemos un pensamiento sobre la sociedad y sobre la forma de hacer política que no se corresponde con el que tiene la mayoría de las personas que nosotros vivimos peleando en nombre de las personas pero esas personas quizá no se sienten representados por nuestro pensamiento porque vivimos incluso peleando con ellos diciendo y la gente sí. tiene que empeorar sí. yo pienso a la gente no le importa eh, ciertamente tienes toda la razón yo entiendo que aunque sea así la realidad y uno debe de abogar por lo mejor para nosotros y para propiamente quienes nos ven y porque somos parte de, de este país es la gente posiblemente le, le interese pero no quiere hacer lo que haya que hacer simplemente es dejar pasar y, y no tomar ningún tipo de acción y ante todo eh, Seguiré o seguiremos quienes tenemos este tipo De, de, de pensamientos Así en relación es. a estos temas Abogando quiero... porque las cosas eh, Vayan o sucedan de la mejor manera Creo Yo que quiero es pero... papel. De mañana